¿Se puede saber cuál es mi misión en esta vida? vamos a ver la misión hombre la misión en general para todos es intentar ser felices arreglar nuestros defectos corregir aumentar nuestras posibilidades evolucionar en, en, un, en una manera de decir pero es cierto que hay una misión personal cada uno tiene algo que hacer en esta vida ha, ha nacido por algo eso tiene que ver con lo que nosotros explicamos de que somos seres espirituales que nacemos en este mundo para aprender y lo que queremos aprender lo que nuestra alma quiere que aprendamos es tan difícil, tan grande, tan complejo, que con 70, 80, 100 años de vida que solemos tener, no tenemos ni para empezar. Por eso se nos permite hacer como si fuera una carrera universitaria, que tenemos varios años, cinco años para hacer una carrera, por ejemplo, pero que si es necesario se pueden alargar. Pues lo mismo, no hay una cantidad de vidas, sino hay unas cuantas, las que necesitemos para aprender todo lo necesario. ¿De acuerdo? Ahora bien... Es cierto que en la astrología, en la carta astral, no podemos ver las vidas anteriores. Eso no, ni tampoco es interesante en realidad, aunque a veces hay gente que dice que sí. En realidad, lo que podemos ver es qué aprendimos, qué trabajamos en la anterior vida. ¿Vale? El resumen de lo que hemos aprendido y qué es lo que ahora nos falta aprender para continuar con el camino. Eso que venimos a aprender en esta vida es lo que llamamos muchas veces misión kármica. Esto se puede ver, se puede ver con numerología. ¿De acuerdo? ahí lo que tiene que ver la evolución, lo que venimos a aprender, etcétera. En astrología también existe un elemento que llamamos el nodo norte, el nodo, eh, que nos indica de dónde venimos, el nodo sur, y a dónde vamos, el nodo norte. Ahí podemos ver, no es exactamente qué hacer, pero sí qué venimos a aprender. Me explico, no vamos a ver si tengo que ser paleta o si tengo que ser arquitecto. Por pues poner un ejemplo, eh, lo que vemos es si tengo que aprender a entender bien la economía, a aprender a amar, a dar amor, o aprender a, a ser independiente, o aprender a depender, bueno, no es la palabra depender, pero sí dedicarse más a la familia, eh, etcétera, Aprender a colaborar, aprender a ser yo mismo, cosas de ese estilo, ¿vale? Pero es suficientemente difícil como para que necesitemos toda una vida para aprenderlo. El Nodo Norte, en la Astrología, nos indica qué venimos a aprender. Insisto, en numerología, en otros sitios también se ve, ¿de acuerdo? Pero yo hablo de la astrología porque es lo que más, más practico, ¿no? Soy astrólogo y me dedico más a eso, aunque también trabaje la numerología y otras cosas. Pues en el nodo norte siempre nos indica qué es lo que vienes a hacer. Y he podido constatar, no solo conmigo, sino con todos mis clientes, alumnos, amigos, que a los que les he interpretado la carta, astral, en la que eh, hemos visto que si uno se mantiene haciendo lo que ya sabe hacer de otra vida es muy fácil no nos cuesta nada es muy fácil caer en eso pero hay la sensación de vacío aunque sea fácil aunque nos funcione más o menos pero la sensación de no me estoy realizando no estoy haciendo lo mío esa sensación puede ser inconsciente pero es un vacío profundo hay mucha gente que viene precisamente a buscar asesoramiento porque no sabe qué le ocurre pero la sensación de vacío sí la nota en cambio al revés cuando estás haciendo eso que vienes a aprender intentándolo porque insisto, no es fácil a veces, puede costar, porque no lo sabemos hacer, tenemos que aprenderlo, pero la sensación de estoy en el camino, estoy haciendo lo que toca, es abrumadora. La sensación de estoy realizándome es quizás lo único que realmente nos trae la felicidad. Trabajar para conseguir lo que venimos a aprender.